Hola chicos, bienvenidos a PASI. Hoy en este vídeo lo que vamos a calcular va a ser el inverso en Zn por medio de la ecuación diofántica Si tenéis alguna duda sobre cómo realizar las ecuaciones diofánticas, aquí os dejo el vídeo ¿Vale? Aquí tenéis el link donde podéis ver el vídeo de la ecuación diofántica Cómo se realiza Pues bueno, vamos a calcular el inverso Lo primero que tenemos que hacer es tener una congruencia porque si no, no podemos calcular el inverso de nada Entonces yo voy a poner el ejemplo de 5x que va a ser congruente con 1 Módulo 12. ¿Vale? Una vez que llegamos aquí, para calcular el inverso de X, tenemos que saber que 12 y 5 sean coprimos. Y si te queréis saber que son coprimos, aquí tenéis otro vídeo donde lo explicamos perfectamente. ¿Vale? Pues entonces, una vez que vamos a ver si 12 y 5 son coprimos, en este caso yo sé que son coprimos, sumásemos como un divisor, es 1, antes de nada os voy a demostrar por qué tienen que ser coprimos. Pues bien, si nosotros tenemos una congruencia AX es congruente con 1, módulo 12, ¿vale? Eh, si nosotros tenemos que el máximo común divisor, uy, perdón, módulo 12, no, módulo m, de a y m, es igual a 1, entonces, implica que el máximo común divisor de A y M, pues va a dividir a 1, porque precisamente esto es 1, ¿vale? Entonces por eso tienen que ser coprimos, para poder dividir a 1. Pues bueno, sigamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues montar nuestra ecuación diofántica. Pero claro, esto tiene un pequeño truquito, que aunque vosotros me vayáis a mirar mal por hacer ese truco, Después nos va a venir bien, ¿vale? Entonces, yo tengo 5X menos 1 es igual a a 12X. bien, ¿vale? Lo único que he hecho así es coger 5X, pasar este 1 hacia el otro lado, quitar esta congruencia, ponerlo igual y poner 12 Ya se acerca más. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pasar este 1 aquí y este 12 aquí. Y aquí es donde digo que me voy a mirar más, porque aquí sería 5x menos 12y igual a 1. Pero yo este menos 12 que tengo aquí lo voy a poner como un más, ¿vale? No me miréis mal, por favor, por poner ese más ahí. Porque después nos va a servir, ya que si eh, tenéis claro que esto sería un más, nos no podrían llegar los problemas. Entonces, voy a borrar un poco esto, vamos a empezar desde aquí a desarrollar y ya veréis que fácil es calcular el inverso por la ecuación de Euclides. Pues bueno, una vez que llegamos aquí, seguimos con el proceso de la ecuación de eufántica. Como ya sabéis, los que habéis estudiado muchas, muchas cosas sobre ecuaciones de eufántica, lo que tenemos que hacer es calcular el máximo común divisor. En este caso sabemos que es 1 porque son coprimos, pero es lo que hay que hacer. Así que, por el algoritmo de Euclides, vamos a despejar... Eh, Perdón, vamos a calcular el máximo común divisor y después vamos a despejar este propio máximo común divisor. Pues bueno, si tenéis alguna duda sobre el algoritmo de Euclide, podéis consultar el vídeo que os dejo aquí, donde podéis ver todo acerca sobre el algoritmo de Euclide. Así que vamos a ir. 12 entre 5 es 2 y de resto 2. Aquí ponemos 12, va a ser igual a 5 por 2, más 2. Seguimos con el divisor y el cociente pero transformándolo a dividendo y divisor. Son 2, y esto es 1, 5 va a ser igual a 2 por 2 más 1, y nos queda 2 entre 2, que es igual a 1, y 0. 2 es igual a 2, dos... perdón, 2 va a ser igual así, a 2 por 1, más 0. Una vez que llevamos a nuestro Resto igual a 0, sabemos que el máximo común divisor es el inmediatamente anterior. Es decir, que 1 va a ser nuestro máximo común divisor. Una vez que llegamos aquí, lo que tenemos que es despejar este máximo común divisor y dejarlo en función del 12 y en el 5, porque son los dos numeritos que tenemos aquí. Entonces vamos a ello. Tenemos 1 y el 1 es igual a 5 por 1. Menos 2 por 2. Yo hago mi truco. Y aquí pongo un más. Y aquí pongo un menos. Y el, resulta de lo mismo. 2 por menos 2 es lo mismo que menos 2 por 2. Y seguimos despejando. ¿Qué podemos despejar? Pues el 2 que tenemos aquí. Para dejarlo en función del 12 y del 5. Es muy importante que tengáis cuidado con este numerito porque se suele olvidar. ¿Vale? Entonces seguimos. 5 por 1 más... Y ahora abro paréntesis para despejar el 2. 12 por 1 menos 5 por 2. Abramos paréntesis y ya os digo, no olvidéis de esto, del menos 2 a este. Por menos 2. Y seguimos para terminar la igualdad. 5 por 1 más 12 por Menos 2 por 1, menos 2. Este 5, perdón, que no le he cambiado el signo, tenemos que meterlo dentro siempre, ¿vale? Más 5 por menos 2. Y ahora sería más 5 menos 2 por menos 2, más 4, ¿vale? Y seguimos este se junta con, con este otro 5, nos quedaría 12 por menos 2 más 5 por 5. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro resultado, que 1 es igual a 12 por 2, 12 por menos 2 más 5 por 5. ¿Es cierto? Pues claro que es cierto, 12 por menos 2 es menos 24, 20, menos 24 más 25 es 1. Entonces, voy a borrar aquí. está. En 12 por menos 2, más 5, por 5. ¿Vale? Esto también. Si vosotros acordáis del vídeo de la ecuación diafántica, nosotros queríamos calcular un x sub 0, un y sub cero, como solución inicial a este problema. Es decir, una, una solución más básica para que esta igualdad se cumpla. Y además, calcularíamos una solución eh, general donde tendría nuestro x sub 0 más, el, en nuestro caso, el... El módulo sería y una constante k, o sea, perdón, una variable k. Esa variable k variaría eh, según el, el rango de soluciones que quisiéramos. Es decir, si queremos las tres primeras soluciones, pues k0, k1 y k2. Y así sucesivamente hasta que nosotros decidamos parar. Lo mismo con la i. En este caso sería una i sub k, que es i sub 0, menos... En este caso, no coincide el módulo con el que tenemos aquí, pero coincide con este 5. Sería menos 1k por 1k. ¿Vale? Esta sería nuestra solución. Esto era partido de... En este caso, como nuestra d es 1, pues la eliminamos. ¿Qué pasa ahora? Pues si vosotros os acordáis de lo que era eh, x sub 0, pues os daréis cuenta que aquí tenemos nuestro x sub 0. ¿Vale? x sub 0 es igual a 5. Si nosotros pensamos en lo que queríamos al principio, queríamos una x que hiciera... Eh, esto, esto es cierto Pero la i la necesitamos La verdad es que no la necesitamos Porque nosotros queremos calcular Solo la x Pues aquí tenemos Nuestro resultado Lo que nosotros queríamos obtener ¿Y por qué es ese 5? Pues ahora lo explico Nosotros teníamos nuestro 5x Congruente con 1 Módulo 12, ¿verdad? Voy a borrar todo esto Hemos llegado a la conclusión de que nuestro x sub 0 es igual a 5. ¿Pero vosotros creéis que eso es verdad? Pues vamos a comprobarlo. 5 por 5 es igual a 25, ¿no? Pues vale. Nosotros ponemos aquí 25. 25. ¿Y vosotros creéis que 25 entre 12 da el mismo resto que 1 entre 12? Pues vamos a comprobarlo. 25. Entre 12 es 2 y de resto 1. Y 1 entre 12 da el cociente 0 y de resto 1. Y si os fijáis es el mismo resto. Por tanto, podemos concluir que nuestra x que buscamos es ¿Eh? nuestro 5. Que tenemos 5x, por tanto, x va a ser igual a 5. O lo que se suele poner que x es congruente con 5 módulo 2. ¿Vale? Pues espero que lo hayáis entendido. Falta otro método que lo explicaré en eh, continuación. Y si tenéis alguna duda sobre esto ya sabéis que podéis contar con nosotros en cualquier lado. Si te ha gustado el vídeo por favor dale a me gusta porque así nosotros nos espabilamos y seguimos adelante. ¿Vale? ¡Chao!